Tu suscripción es una forma de ayudarme a seguir haciendo estos videos. La energía eléctrica se ha convertido en un servicio indispensable en el desarrollo de las sociedades modernas. El uso de la energía eléctrica ha impactado directamente el bienestar de las personas, el crecimiento económico y la productividad. La energía eléctrica hoy en día es indispensable en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, para almacenar alimentos en las casas, para realizar transacciones bancarias y almacenar información, entre otros muchos usos. Por esta razón es necesario que el servicio de energía eléctrica se preste bajo criterios de seguridad, confiabilidad y eficiencia. Uno de los factores que afecta la eficiencia de transporte de la energía es la potencia reactiva. En la generación de energía existe una parte que se puede usar, que llamamos potencia activa, y una parte que no se puede usar, que llamamos potencia reactiva. La potencia activa es la que usamos para energizar nuestros electrodomésticos y para mover cargas, como es el caso de los trabajos realizados por los motores en los ascensores, bandas de transporte y demás tareas que requieren transformar la energía eléctrica en otra forma de energía, en este caso, movimiento, o también se puede usar para refrigeración o calefacción. La potencia reactiva, aunque no puede ser utilizada, es necesaria para generar los campos electromagnéticos que requieren los equipos para funcionar. Los motores y los compresores son ejemplos de equipos eléctricos que requieren potencia reactiva para funcionar correctamente. Además, la potencia reactiva es necesaria para proveer servicios auxiliares al sistema de potencia, como lo es el soporte de tensión y la estabilidad de tensión. A continuación, Haré una breve explicación del significado de cada uno de estos términos y finalizaré introduciendo el concepto de factor de potencia. La potencia eléctrica es el resultado de multiplicar el valor de la tensión por el valor de la corriente. Las tensiones y corrientes generadas en el sistema de potencia tienen la forma de una función seno, como la que muestro en la pantalla. En las ecuaciones, a sub m es el valor máximo de la tensión. Omega es la frecuencia angular del sistema en radianes por segundo, t es el tiempo en segundos y teta sub b es el ángulo de la tensión en radianes. De la misma forma, B sub m es el valor máximo de la corriente y teta sub i es el ángulo de la corriente. Por lo tanto, haciendo el producto de las ecuaciones anteriores y haciendo algunas manipulaciones trigonométricas, la potencia se describe por medio de la siguiente ecuación, que es la que muestra en pantalla, donde S es la potencia aparente. Esta ecuación se puede dividir en dos partes. La primera parte es un valor que no depende del tiempo, al que llamamos potencia activa. La segunda parte es un valor que varía con el tiempo al doble de la frecuencia del sistema, cuyo valor promedio es cero. El primer término es lo que conocemos como potencia activa y el segundo término es la potencia reactiva, entonces P es la potencia activa y Q es la potencia reactiva. Las potencias activa, reactiva y aparente deben tener las mismas unidades, pero para evitar confusiones se determinó que la potencia activa se mide en unidades de vatios, la potencia reactiva se mide en voltiamperios reactivos y la potencia aparente en voltiamperios La potencia aparente es el resultado de la suma vectorial de las potencias activas y reactiva Para obtener el valor de la potencia aparente es útil dibujar las potencias en un plano cartesiano En el eje de las abscisas se representa la potencia activa y en el eje de las ordenadas se representa la potencia reactiva En la figura de la izquierda tenemos una potencia reactiva positiva y en la derecha tenemos una potencia reactiva negativa. El signo de la potencia reactiva depende del valor del ángulo de la tensión y la corriente. Si el ángulo de la corriente es menor que el ángulo de la tensión, la potencia reactiva tendrá un valor positivo y, en el caso contrario, tendrá un valor negativo. De las figuras se observa que el valor de la potencia aparente resulta de aplicar el teorema de Pitágoras, donde los catetos son los valores de la potencia activa y reactiva y la hipotenusa, el valor de la potencia aparente ahora hablemos de el factor de potencia el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente otra forma de calcular el factor de potencia es calculando el coseno del ángulo teta del triángulo de potencias que presenté anteriormente el factor de potencia es una cantidad que no tiene unidades su valor máximo es 1 ocurre cuando la potencia reactiva es cero? Este caso se da por ejemplo cuando tenemos una resistencia pura. En general el factor de potencia es diferente de 1 y puede tener dos direcciones, en atraso o en adelanto. Se dice que el factor de potencia está en atraso cuando el ángulo de la corriente es menor que el ángulo de la tensión. Este caso se da para cargas inductivas como son los reactores y los motores de inducción. Cuando el ángulo de la corriente es mayor que el ángulo de la tensión, el factor de potencia está en adelanto. Este caso se da cuando las cargas tienen una alta componente capacitiva, como son los bancos de capacitores, generadores operando en sobreexcitación y capacitores sincrónicos. Una de las mejores ilustraciones para comprender el concepto de factor de potencia es un vaso de cerveza. De la figura se observa que a mayor espuma o mayor potencia reactiva y por ende... Menos factor de potencia El volumen del vaso que se puede usar Para verter la cerveza es menor Haciendo que el consumo sea ineficiente Pues uno si va a tomar una cerveza No quiere tomar espuma Uno quiere tomar líquido Entonces la espuma se asemeja A la potencia reactiva Entre más espuma o más potencia reactiva Es menos lo que se puede usar Del sistema para transmitir potencia O en el caso de la cerveza Es menos la, la cantidad del vaso El volumen del vaso que se puede usar para almacenar el líquido. El factor de potencia es, por lo tanto, una medida de la eficiencia de un sistema eléctrico. A mayor factor de potencia, mayor es la cantidad de potencia transmitida que está siendo usada en trabajo útil. A pesar de que la potencia reactiva no genera trabajo útil, ocupa capacidad de transporte que podría ser usada para transmitir potencia activa, lo cual hace que el sistema sea ineficiente. Otro efecto negativo de un bajo factor de potencia es que la magnitud de la corriente aumenta. Por lo tanto, las pérdidas del sistema también aumentan. Esto es por lo que las regulaciones establecen valores mínimos para el valor del de factor de potencia. En Colombia, por ejemplo, el factor de potencia debe ser siempre mayor que 0.9. Las empresas con un valor menor de factor de potencia sufrirán penalidades por esto es necesario tomar medidas correctivas para aumentar el valor del factor de potencia. Voy a terminar con esta frase. Un adecuado monitoreo del factor de potencia ayuda a evitar penalizaciones y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico. En esta diapositiva les presento la bibliografía que usé para elaborar este video. Les agradezco por ver el video hasta el final. Los invito a que le den me gusta si les gustó. Eh, que compartan el video con personas que pueden estar interesadas y que me comenten eh, qué les pareció el video. Entonces, eh, sin más, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.